¿qué tal? Soy Xavi bienvenidos a otro vídeo de mi canal. Vamos con Irlanda en el Junior Eurovision de 2022 con Sophie Lennon y la canción Solas. Ya teníamos a la representante, faltaba la canción y ya la tenemos desde hace un par de horas. Así que vamos con Irlanda, Sophie Lennon y Solas. El sonido celta. Que era lo que esperaba? ¡Qué bonito! ¡Qué imagen tiene la niña! Bueno, me gusta mucho el estilo, de momento la canción muy bien, la voz perfecta. El videoclip me encanta. Me encantan los colores. Ella pelirroja con esos colores verdes. No es tan pelirroja como mi hermano. <ríe> Tenéis que verlo. Llevo toda la canción con la piel de gallina. Creo que eso lo ha pasado con Irlanda. ¡Wow! Súper bien Irlanda. Me gusta mucho el aire celta que esperaba. La chica canta muy bien a la espera de, de verla en directo, pero la canción, ya digo, he estado, mirad, sigo con la piel de gallina todavía. <ríe> muy, muy buena Irlanda. Bueno, pues, una balada que la verdad que, que muy agradable de escuchar, a mí me ha gustado mucho. La tendré más o menos arriba en el top, yo creo, porque esto hay que verlo también en directo. Hay muchas actuaciones del Junior que hemos visto en directo y luego la versión estudio pero ya sabemos cómo, cómo va a ser esto en directo. ahí la hemos visto cantar en la final nacional, pero no esta canción, que seguro que la defiende súper bien. Está, vamos, al milímetro para ella. Me encanta. Bueno, pues hasta aquí Sophie Lennon, Solas, de Irlanda. Si os ha gustado el vídeo, no olvidéis de suscribiros y darle like. Nos vemos en el próximo.